Eh, eh mirar, por favor, quiero que os coloquéis así, con las manos en los hombros, las manos en los hombros, os numeráis, os numeráis, cada uno tiene que tener un número, cada uno tiene que tener un número, vale, vamos a hacerlo despacio, vale, vamos a hacerlo despacio, eh, la primera vez, nada más que quiero que lo hagáis andando para que salga bien. Y voy a decir que salga... Voy a decir que lo haga, como ejemplo, el 1. Entonces, el 1 va a salir, coge la bola, salí hacia la derecha, hacia la derecha, derecha y... Espérate, salí hacia la derecha y... No, no, rodeáis vuestra pica, solo... Salí hacia la derecha con vuestro grupo... ...y luego vayamos en sentido de las agujas del reloj... ...pasa por detrás de la pica... ...no, no... ...Noelia... ...volver al principio... ...el recorrido... ¿El ¿Eh? ¿Eh? Noelia? ...he aceptado, venga Noelia... Eh... ...el recorrido por detrás de las picas... ...se hace en el sentido de las agujas del reloj... ...pero para salir de tu grupo... ...sales hacia la derecha... Y tienes que da, pasar por detrás de la pica, solo pasar por detrás de la pica. Venga, pasa, pasa por detrás de la pica. Sí, sigue, sigue. Tú haces todo el recorrido, todo el recorrido. Venga, todo el recorrido por detrás de las picas. ...eh... Marco, Marco, sigue, sigue el recorrido. El recorrido entero en el sentido de la aguja de reloj. De sigue, la... sigue. Que, venga. que, que te pilla la de atrás, que te pilla la de Venga, atrás. venga, hacedlo. Cuando llegáis, pasáis por debajo de las piernas de vuestro compañero. No, ya no. El último no es necesario. El último no es necesario pasar. No, Noelia. Lo estamos haciendo para que paséis por. Eh. Lo hacemos para que paséis por debajo de las piernas. Se pasa por debajo de las piernas sin lanzar el balón se lo damos en la mano al compañero entonces el que estaba primero pasa al final de la cola pues te pone al final de la cola aunque tenga ese número con el fin de si hacemos el si digo estrella tenéis que hacerlo todo en relevo entonces le pasa el balón ese sale corriendo y tú te pones el último para que sea más fácil el relevo ¿lo entendéis? ¿Entendido? No hay que hacer trampa. Marco, ¿te has enterado que es solo pasar por detrás? Bien, solo E, eh, pero tenéis que pasar siempre por detrás, ¿de acuerdo? Pero ¿Eh? cuando deje la bola, se Tú dejas la bola. Yo digo un número. un número. No, no. Digo, exactamente, dejáis la bola y luego digo otro número... ...pero si digo la estrella tienen que ser todos uno detrás de otro... ...¿de acuerdo? Dejad la bola... ...dejad la bola... ...gana el equipo que después de haber hecho todo bien... ...cumpliendo las normas... ...llega por debajo de las piernas... ...y toca el cono que hay delante de ellos... ...antes solamente había un cono en el centro... ...y es una adaptación que hemos hecho... ...para que la gente no se rompa la cabeza en el centro. ¿De acuerdo? Tenemos grabaciones con hechos similares. Tres. la verdad, no estaba mirando, ante la duda, eh, ante la duda, un, el marcador que tenéis eh, son las picas estas, esos aros, quitarlos de ahí, y coge, eh, coge dos aros, coge dos, y le da, y deja uno, deja uno, ah no, deja, vale, dale un aro a cada grupo y el otro lo pone allí, un aro a cada grupo, a ese grupo y a este, y a este, a los otros dos no. Y ese allí, está claro, está claro, está claro. dentro, ese es el marcador, el marcador es la pica de detrás, vuestro marcador en la pica de detrás. Sí, ahí. Venga, preparado. Vamos a ver, cuando digo un número es un aro, pero cuando diga estrella y eso son tres aros, ¿vale? Como si fuesen puntos, los aros son los puntos. Preparados Dos Está dando, ¿Qué está hablando es está enseñando para que le den <risa> ¡Tres aros! ¡Tres aros! <tose> ¡Dani! ¡Dani! a el eh, 4 eh Veis saltar la en la salida? ¡Sí, se lo ha saltado, se lo ha saltado. A este no, que son tan Venga, prepararos. ¡Sí! Sí, hay ¡Seis! ¡Seis! ¡Sí seis! Cinco! Sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo sabes, tío? ¿Qué? ¿Qué? ¡Infarto! ¡Infarto! ¡Ah! marco terremoto en cuadrupedia que no llegue a la puerta en cuadrupedia en cuadrupedia, cuadrupedia, cuadrupedia, cuadrupedia Vamos, Dani. Cinco. matando. Y se le va en la mano pero en el suelo ah, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. <risa> punto punto temporal <risa> Otro y tres plancha de volei ¿eh? Te he visto, te he vi por eso te he visto. <risa> Escúchame, la mitad de esto está, la mitad están con barba aquí y hay un montón. Si viese la panza de correr que se ha dado En directo. Ah. Han llegado aquello antes. ¡Ah! chico El chico, este es chico este es ¡Ah! Ya, se cambió de la última. ¿no? Sí, pero Este que el chico de enfrente. Vale. vale. Eh... ¡Fuego! Tenéis que ir en cuadrupedia, el humo os mata, está caliente y os mata, tenéis que ir en el suelo y en cuadrupedia porque el humo os mata, el humo mata, pero no solamente mata por el humo mata, pero no solamente mata por eh, su condición, vaya, su composición química, sino por lo caliente que entra. Y entonces cuanto más bajo, más frío. ¿Vale? Eh... ¡Cinco! Aquí está, Esto no se parece nada, ¿verdad? ¿no? ¿Quién es? Mira El de la camiseta del fondo. De... Ah, sí, sí, claro. claro. Pero es que mira la foto. Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ese, ese lo voy a ¿Esto han hecho de Sí. Venga, rápido, venga, rápido. El aro es rápido. ¡Sí! Primer punto, primer punto. ¡Piroteo! Esta gente, ¿no? Sí, y ahora va este, y ya está tarde, además Ian, levanta la pica. Gracias. Atragantamiento. Fuerte. Lo de las palmadas, al principio da por si acaso no tiene nada, pero lo otro es... Aquí es las manos superpuestas, además, y un arriba. golpe. No, pero no tan arriba, un poco más abajo Segundo. para que todo el diafragma... Para al, que al, todo el lente vaya al diafragma. ¡Estrella! <risa> <risa> <risa> Opa. Sí, sí, sí eh, A no se le da premio a ninguno No, no, vamos a ver, está intenso, está intenso, mira Bueno que os veáis esto... eh, eh, mirad estáis zumbados eh, a ver quién hace más trampa o a jugar son todos vamos a ver sois tramposos de nacimiento no hay que todos disruptores todos cuando, cuando tengáis que buscar trampas de juego acordaros de tres no es normal, ¿eh? Bueno, ahora tenemos la historia que tenemos aquel grupo con un solo aro, tenemos aquellos con dos, tres, tres, ¿Tres? tres, ¿Tres? tres, ¿Tres? dos y estos es salvajes. ¿eh? Bueno, este grupo, sí, ¡Eh! que no va a coja un aro. Bueno, silencio, silencio. Va a haber que dar una oportunidad a todos los demás para que puedan ganar, ¿no? Ahora pero nosotros nos retiramos ya entonces, ¿qué? ¿Sí? ¡Tiroteo! Mira, mira, lo que nos ¿he dicho tiroteo. Sí. Bueno